Hola, eh, Felipe Spílez Murciano va a ser el primer entrevistado de una serie, espero, dedicada a autores vivos que actualmente escriben en español. Felipe nació en el año 1954 en Teruel, que pertenece a la comunidad autónoma de Aragón, en España. Ha vivido en varias ciudades de España, pero ahora reside en Madrid. Está licenciado en Derecho y tiene un máster de posgrado en Derecho Europeo y trabaja como funcionario de carrera. Es escritor, poeta, articulista y ensayista. También fue director de una, de una revista titulada La Prensa Hoy, durante el tiempo que estuvo en vigor, que fue muy poco, solo aparecieron publicados 16 números, pero todos de excelente calidad, como podréis comprobar si entráis en el enlace que os dejaré abajo donde María Ángeles, su hermana, conserva, los, conserva todos los números en formato digital. En esta entrevista, Felipe, yo quiero que hablemos mmm, sobre todo de tu poesía. Tú tienes ya publicados cinco libros de poemas. Los títulos son el libro de Ariadna, que lo publicaste en la editorial Pérez, en el grupo editorial Pérez Ayala, también publicaste en este mismo grupo editorial El reto de Calíope, Ojos como soles, y luego has publicado en la editorial Seleer, Huellas de silencio, haikus de poniente primavera, esto está editado en Lápices de luna. Bueno, yo creo que la mejor presentación de un poeta es la escucha de uno de sus poemas. Entonces, Felipe, ¿podrías leernos uno de tus favoritos como aperitivo? Sí, encantado, Berta. Lo primero que, que quiero decirte es que estoy eh, fundamentalmente muy alegre de estar contigo hoy, en una mañana una mañana de mar, de primavera y de domingo. Eh, tú ya sabes que los poetas somos fundamentalmente observadores de la vida. Donde y... celebramos el Día del Libro, Felipe. Claro, y además es que, es que se dan muchas coincidencias para que hoy sea un día especialmente bonito También el estar contigo, que ya sabes que no solo te aprecio como profesional, sino que te quiero como amiga Gracias Felipe, Entonces, gracias, eh, yo también Como muy bien dices, el poeta habla a través de sus poemas Así que si quieres, pues te leo uno de mi primer libro para empezar Sí, gracias me pongo con las gafas porque esto ya es un... Bueno, ya mánica. sabes, los es que estamos con el pues, ordenador todo el día, es así. Te voy a leer un poema que se llama Para romper el silencio batir de alas. Que significa, aquí eh, quiero expresar lo que es el, el modo de vida de una persona y termina en el último párrafo, los últimos versos, con una declaración de amor. Uh -huh. Así que para todos vosotros, para romper el silencio, batir de alas. Para los agravios, olvido. Para los besos, más besos. Para los abrazos, un cuerpo descubierto. Y una sonrisa para los labios secos. Para llamarte la mano extendida. Para tenerte, dejarte libre. Para tu falda cinco centímetros menos y una sonrisa neonata cuando no me miras, para los gritos el ruido del agua, para la prisa la hierba ondulada, para la risa ternura sonora, para ser indeleble borrar las gomas, para quererte solo mirarte, para nombrarte solo siete letras, para cambiarte Nada, nada para cambiarte. Qué hermoso, qué bonito, precioso. Bueno, pues yo quería hacerte una preguntita, eh, como tú eres de Teruel, eh, ¿crees que se refleja tu origen aragonés en tu obra? Bueno, te podría decir que sí y no. Yo creo que, que el poeta al igual que, que el resto de las personas, se va conformando a través de, de sus vivencias personales, de sus paisajes, sobre todo de las personas. Sí. Y indudablemente pues, el paisaje de Teruel pues, me influyó, pero yo creo que no excesivamente. Todos los paisajes que he ido viendo a través de las ciudades donde he vivido, de los sitios donde he viajado han conformado lo que hoy soy. Y sobre todo, eh, si tenemos que hacer referencia a Teruel, lo que conformó mi manera de ser fueron mis padres y mis hermanos, que fueron los que eh, me formaron como, como ser humano. Uh -huh. Pero yo creo que en mi poesía no, no hay una referencia directa a Teruel. Bueno, muy bien. Sí, a través de todos los senderos que he ido recorriendo a uh través -huh. del mundo, claro. Bueno, tú, amigo, ya has mencionado el paisaje, que siempre influye en el autor, exactamente. ¿Y la escuela o tus maestros eh, influyeron para que te hicieras escritor? Bueno, eh, sí, yo diría que sí. Tengo varios momentos que me acercan a la literatura de pequeño. Si me remonto a aquellos tiempos, hubo un momento decisivo, porque yo creo que, que en la vida hay momentos que te marcan para siempre, ¿no? Aunque eh, eh, aparentemente sean sencillos, te dejan una huella indeleble que siempre llevas contigo. Y uno de los momentos que yo recuerdo fue cuando yo era todavía muy pequeño, no recuerdo qué edad, una maestra que yo tenía al salir de clase me regaló un libro yo entonces no no no había leído libros porque mis padres tenían una tienda donde se vendían libros y yo los leía pero es que este libro era especial porque era un libro mío los de la tienda después se vendían y se los llevaban y yo me quedaba sin ellos un, un, un poco desolado los <risa> había leído pero ya no los tenía y este era mío este libro todavía lo conservo cómo eh, se titula el eh, no libro eh, se llama eh, En las Garras del Sin Nombre. Era una aventura que, eh, que se desarrollaba en tierras orientales de un inglés que iba a descubrir nuevas tierras. Y a mí aquello me fascinó, me descubrió nuevos mundos. Eh, me elevó de, de, de aquel mundo pequeño que yo tenía en una ciudad de provincia. Y, y, y me llevó a rutas extrañas, eh, rutas que luego he podido con el paso de los años recorrer y que he comprobado que realmente eh, coincidían con lo que me transmitió aquel escritor en aquel libro. La magia de la literatura, ¿eh? Sí. Bueno. Otro, otro momento fue cuando mi, mi padre eh, eh, se dedicaba a los negocios, y en un momento determinado hubo una persona que no le podía pagar, y él que era muy generoso, en vez de intentar cobrarle, le dijo, bueno, pues me regalas algo que tengas, y ya quedamos sentados. Y le dio un libro maravilloso. Un libro que me regaló a mí. Eh, que era el libro más grande que he visto en mi vida. Me refiero, eh, cuando digo grande, a la, su aspecto físico. Uh -huh. y tenía que sentarme en una mesa porque de derecho no, no podía sostener o sea, era eras garbancito ante el, ante el libro, ¿no? <risa> ¿Cómo, cómo? Que eras un garbancito ante el libro. Sí, sí. sí se llamaba Cuentos Portugueses. Uh -huh. Y... Este libro no lo tengo, no lo conservo. Vaya, no sé qué, qué ha pena. pasado, daría lo que fuera por volver a tenerlo, pero no, no, no lo conservo. Y estos son los momentos puntuales que me han ido acercando a, a la literatura, uh -huh. son eh, verdaderos flechazos Bien, ¿y cuándo comenzaste a escribir como profesión? ¿Y cuándo por afición? ¿Fue una progresión o una ruptura? Bueno, empecé a escribir después de, de terminar la carrera porque, eh, como tú muy bien sabes, eh, las carreras son muy especializadas y solo hablan de una cosa. Entonces yo hice derecho y solo, solo leí al derecho, leí montones de libros, pero todos de derecho. Y recordaba además las palabras de, la, de un antiguo maestro que me, me recomendó que leyera los clásicos. Y yo los tenía aparcados. Entonces comencé a leerlos y comencé a escribir. Pero, claro, mi vida profesional eh, era muy, muy vertiginosa y no, no me daba tiempo para escribir. Y estuve mucho tiempo sin escribir, hasta que un día pues, eh, me salió del corazón, no tenía más remedio. Ahora escribo como una necesidad, es decir, yo no puedo vivir ya sin escribir. Qué bien, qué eh, Se publique o no se publique, tenga éxito o no tenga éxito, es ya una cuestión... Eh, fisiológica Bueno, pues Ala, nos algo que nos cuente sobre tu infancia, tu juventud o tu madurez, algo algo que nos cuente algo sobre una etapa de tu vida Bueno, no, no, no practico mucho la poesía donde donde hablo de mí mismo estoy un poco influenciado por la ausencia de yo de los japoneses eh, pero mmm, hablando de niñez yo te querría leer ahora un poema mmm, por una sencilla razón. Yo creo que el poeta, eh, como antes te decía, es un observador de la vida y va buscando la belleza. Pero no se debe olvidar de la realidad social. Es decir, eh, eh, es maravilloso son maravillosas las flores del cerezo, pero es más maravilloso todavía, por ejemplo, que lleguemos a una sociedad donde los niños no pasen hambre. Sí, estoy de es acuerdo contigo. El poeta es un testigo de la sociedad en la que vive también. Sí, exacto. Y yo, eh, en la medida de mis posibilidades, quiero ayudar a que esta sociedad se transforme en una sociedad más justa. Y estoy especialmente sensibilizado por eh, todas aquellas penurias que pasan los niños. Porque los niños no pueden defenderse como nosotros. Exactamente. Eh, no, no tienen las armas nuestras. Eh, no pueden protestar, no pueden erguir eh, fundamentos filosóficos, sin, caen bajo las presas, bajo la presa de a veces de una sociedad injusta. Por sí. eso te quisiera leer eh, Berta y a todos los que nos escuchan un, un poema sobre este tema. Muy bien. Se llama hambre y miedo. Tu hambre y tu miedo Niño desprotegido Hace que tiemblen mis dientes de frío Que una vena amarga desmaye mi destino Que mis ojos se atormenten de vacíos Que mis labios sean dos desiertos muy finos Que mis manos se queden sin desafíos Después de ver que te olvidaron los ángeles En ese morado y triste desvarío ¿De qué me río? Si me has dejado sin flores y sin ríos Y se me llegan las lágrimas en el rocío ¿De qué? ¿De qué me río si no puedo darte alivio? Si para ayudarte un poco Ni siquiera puedo morir contigo ¿De qué? ¿De qué me río? Precioso, muy bonito Muy sentido, además Me has impactado Es Muy bonito, gracias bueno, tú eres un hombre de derecho eh, Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de relación crees que hay entre la poesía y el mundo del derecho? Bueno, son mundos muy diferentes Lo que ocurre es que poesía hay en todas partes Cuando nosotros podemos leer un precepto legal que por ejemplo dice eh, Los derechos del hombre y de la mujer serán iguales eso está lleno de poesía. Eh, hay muchos textos legales eh, que están cuajados de poesía, pero, bueno, como tú sabrás y todos los que nos oyen, eh, son mundos absolutamente diferentes. Luego la práctica de la boazía puede también tener su poesía, porque muchas veces defendemos causas que son importantes bueno. Y que tocan el corazón De alguna manera eh, tropieza con la poesía Ajá. El derecho nunca hace poesía Pero sí que tropieza con ella muchas veces Bueno y Ya nos has en, en apuntado Un poquito de los temas que te interesan Pero eh, ¿Por quién está influida Tu obra o tu poesía? ¿Por algún autor o alguna autora en concreto? Bueno, sí. Eh, eh, yo creo, además creo firmemente en esto, y para los que quisieran empezar en poesía, creo que lo tendrían que tener en cuenta, para escribir eh, poesía hay que leer mucho. Uh -huh. Hay que leer a los, a los autores antiguos, hay que leer también a los modernos, hay que ver eh, cuáles cuál han sido las iniciativas de los poetas que han ido cambiando a través de, de los tiempos, los nuevos uh -huh. movimientos, y a través de eso, pues uno queda influenciado por aquellos poetas que, que efectivamente le llegan al corazón. Eh, si queremos nombrar, bueno, la lista sería interminable. Eh, Yo siempre te estudio, digo cuando te comento que te encuentro Lorquiano. No sé si ha bueno, sí, algo eh, por ahí <risa> ¿Por qué? Lo era <risa> <risa> un eminente elemento de la generación del 27 Yo creo que la generación del 27 fue un momento particularmente espléndido No solo en la poesía de España, sino del mundo sí, o sea, eh, Confluyeron unos poetas de tantísima calidad al mismo tiempo Que es muy, muy difícil que se repita Otro eh, siglo, siglo de oro, ¿verdad? Sí, pero yo en, en poesía creo que es superior incluso a, al siglo de oro. Uh -huh. eh, también hay que tener en cuenta que en el siglo de oro hablamos de muchos siglos atrás. Claro. Y eran otras circunstancias, otros uh -huh. gustos, eh, otras posibilidades. El, la generación del 27 es muy cercana a nosotros. Uh -huh. De hecho, toda la poesía que se hacía eh, es perfectamente asumible en, en los tiempos de hoy. Y claro, en, en aquel momento a mí me influyeron, me siguen influyendo, porque yo lo sigo leyendo fundamentalmente a Federico García Lorca, a Rafael Alberti, a Miguel Hernández, uh -huh. a Juan Ramón Jiménez. Uh -huh. y maravillosos a todos, todos maravillosos. Sí, sí, eh, yo creo que esas son las cuatro columnas de la poesía, además mundial. Eh, uh -huh. Ya sé que. Eh, que se hace poesía en todo el mundo, pero para mí es lo, lo más cercano, es lo que más siento, claro. Y yo, tanto es la admiración que tengo con ellos, que yo a Lorca he, re, he releído sus obras completas infinidad de veces, y de vez en cuando me doy a mí mismo lo que llamo una tarde de Lorca, y la, la dedico a, no a leerlo, sino a releerlo. Mm. Y en este punto eh, quiero decirle también a, a aquellos que se interesen por hacer poesía que no solo a Lorca, sino a todos los poetas, la poesía hay que leerla siempre, por favor, despacio, por favor. Eh, y, y yo sé que estamos en un mundo en que vamos todos muy deprisa, la, las tecnologías nos, nos incitan a ir muy deprisa, los coches van muy deprisa, los trenes también, todo muy deprisa, pero la poesía hay que leerla despacio. ¿Y hacer y posible debamos. en voz alta o no? Porque a mí me gusta leerla en voz alta. Bueno, eh, yo creo que se puede hacer de las dos formas, pero incluso leyéndola en voz baja, a mí también, verdad, me gusta hacerlo en voz alta, porque me gusta recitar, pero incluso leyéndola en voz baja, en baja yo aconsejaría que se leyera siempre entonando y con ritmo, porque es como ha querido el poeta. O sea, el poeta cuando pone una coma te está sugiriendo un espacio, un espacio de silencio Una pausa, eh, sí eh, Claro, una pausa y, y procuren ustedes leer la poesía entonando uh -huh, uh -huh. Que es como el poeta la escribió, entonando Sí, porque el... si no pierde el significado Claro Chiso. Muy bien, pues entonces, ¿nos quieres leer algo? Si te apetece que nos recuerde a Lorca, algo que hayas escrito tú Vamos a hacerle este pequeño homenajito a, a Lorca nuestro adorado Lorca Bueno, pues a Lorca Esto no lo tenía preparado Pero enseguida te lo encuentro ¿eh? Vale, venga Tienes muchas un, cosas que te he leído Que me recuerdan a Lorca O sea que no te será difícil encontrar algo En un libro que Compartí con otros poetas Me dijeron que, que hiciera algo que recordase a Lorca uh -huh. Porque sí que es verdad Que me lo piden a menudo entonces yo, recordando un poema de Lorca, le hice este otro, que se lo dediqué a él. A Lorca le he dedicado muchos poemas. Eh, qué lástima que él no la no ¿verdad? No, no, te, estaría encantado contigo. Entonces, el, este poema se llama Lamento del Pino Negro y trata de la muerte de un niño. Recordándome aquel poema que él tenía, la luna vino a la fragua ah, con sí, un polisón de sí, nardos. Qué bonito, qué bonito. Y este dice así, de lamento del pino negro. ¿Qué vino es ese que no es verde? ¿Y por qué no hacen en él sus nidos las aves? ¿Por qué no baja un ángel bien alado al y la atiende? ¿Por qué hay pinos distintos, madre? ¿Por qué están solos en el bosque? ¿Por qué nadie los quiere? si a mí me gustan más que los otros, madre, ¿por qué no los quiere nadie? Qué bonito es ese pino negro con sus ramas de carbón, con su tronco de tormenta y sus hojas de pasión. ¿Por qué no lo quiere nadie, madre? ¿Y por qué lo quiero yo? El pino se ha hecho ya noche, las piñas se han hecho luceros. El niño se duerme, duerme. El niño ya es un cero. Precioso. Para qué bonito, qué bonito. Además, que ha recogido el espíritu de ese niño que siempre está preguntando a mamá, ¿no? Que nunca se cansa sí. de preguntar. El que será el futuro sabio. Muy bien. <ríe> bueno, tú fuiste premiado con el primer premio del concurso de literatura de la Asociación de Japón en, en la Universidad sí. Autónoma de Madrid. ¿Y cuál es la relación amorosa que tienes como poeta con Japón? Porque yo te encuentro muchísimas veces una gran relación con ese país Aparte de que ya sé que era tu sueño viajarlo y que lo has cumplido eh, Pero cuéntanos un poquito sobre esto bueno, A mí en Japón me viene gustando, o, o las cosas de los japoneses, mejor dicho, hace mucho tiempo me interesé en principio, por algo, en principio por alguna de sus costumbres y luego llegué, claro, como no, a la literatura. La literatura de Japón, que no es todo lo conocida que, que debiera ser, es absolutamente fascinante. Es, eh, eh, yo creo que es como son ellos, otro mundo distinto. Y me interesé mucho por el haiku, por la poesía tradicional japonesa, pero también por por la novela, por todas estas historias que tienen tan mágicas, uh -huh. y efectivamente cuando llegué a Japón vi cumplidas todas mis expectativas uh -huh. a, al respecto. Me quedé prendado para siempre, es decir, yo creo que cuando vine de Japón era otra persona. Y esto coincide un poco con lo que hablábamos antes de lo que influye en los paisajes. Eh, sí, eh, ciertamente estoy influido por, por la poesía y por la literatura de Japón. Pues a lo mejor has leído alguna de las traducciones que ha hecho mi amiga Kiyoko Kojima, que la conocí cuando estaba en la universidad, en el primer curso de periodismo, ella estaba haciendo aquí literatura, que se ha quedado se casó en España, se ha quedado aquí. Y ella uh -huh. pues ha traducido muchísimas películas y muchísimos libros al español, y gracias a ella la cultura japonesa pues ha progresado mucho en, en, el, en castellano, ¿no? Sí, merece la pena. ¿eh? ¿Y nos quieres leer algún haiku o algo que tú hayas escrito sobre Japón? Bueno, eh, te podía leer... Yo estoy preparando Ultimando, bueno, Ultimando no, casi está ya terminado, un libro que se llama La senda de los cerezos, ah. en el que yo eh, eh, trato de establecer a partir de, de diferentes eh, capítulos lo que es la vida en general, pero visto desde un punto de vista oriental. Entonces, los capítulos, para que os hagáis una idea, por ejemplo, son la senda de los caminos fluidos, la senda de las puertas incendiadas, uh -huh. de alguna manera trato de transmitir eh, todo aquello que, que Japón me inspiró. Y sí, te puedo leer, eh, cada uno de estos capítulos eh, está precedido por un pequeño prólogo, y te voy, a decir, te voy a leer el prólogo que he escrito para uno de los capítulos que se llama La senda de los destinos fluidos. Ajá. Eh, eh, trata de cómo es la vida de una persona. Uh -huh. Y dice así, no es exactamente poesía, pero es eh, prosa poética. Perfecto. Caminarás por una senda de corazones encendidos y un incendio de claveles. Respirando cerezos entre dos orillas de oro, que se miran y que nunca se abrazan. Que a veces se observan y se admiran, y otras se desconocen y se odian. A través del tiempo irás cambiando vida por recuerdos. Dejando en el camino jazmines perfumados de blanco, pero también juncos heridos de verde, temblando en el aire su sangre cada día que pases estarás más cerca de la tierra las nubes te irán conociendo y el cuco por la noche cantará tus versos y tus recuerdos hasta que un día de flores malvas el aire se haga dulce y te dé un beso de caramelo ese día llorarán las margaritas para regarte la tierra y se juntarán las orillas y comprenderás en el último instante que la vida es solo un suspiro que se extravía en la tarde y en esas dulces brindas de hierba que nadie mirará se guardarán los recuerdos suspirados donde descansarás. Qué bonito. ¿Sabes? Mientras que has estado leyendo... Estaba pensando en Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, no sé por qué me vino la imagen a la cabeza, ¿qué te parece? Me parece un honor, un honor desmedido Pues vuelve a leerlo otro día, vuelve a leerte el otro día y piensas como yo en el Platero y yo, a ver si te viene, a ver si le encuentras una relación Porque no sé por qué, es que me lo has recordado un montón, fíjate Mira, yo siempre digo en, en este, en lo que me estás hablando, que un platero es el único burrito del mundo que ha ganado un premio Nobel. Sí, sí. Entonces hay que tenerle mucho respeto. Sí, exactamente. Bueno, pues mmm, ya nos has adelantado un poquito, pero sé que tienes ya cuatro libros de poemas. Qué productivo eres, madre mía, me te envidio un montón. Que pronto saldrán sí. también publicados. Uno como al sur de los suspiros, La senda de los cerezos, Estampas Lensis y cur, La curvatura del universo Entonces me gustaría que nos adelantaras algo de lo que vas a publicar en uno de tus próximos libros Esta vez que sea un poema Me da lo mismo el que quieras, de donde, del libro que tú quieras si no quieres bueno, pues decir sí. el título del libro, no lo digas, no o sea que el ojo, el, la el, el editorial te diga, oye, esto no se hace. Bueno, a ver. No, no, en principio no. Vale. Bueno, es lo que te acabo de, de, de decir, ¿no? El, eh, lo que pasa es que esto eh, yo lo tengo en el ordenador y vamos a ver si me es posible. Ahora me lo traen, a ver si me es posible. Venga, vale, pues perfecto. Gracias llegar, a tu secretaria a, a, a una, a una Fíjate, ahora se me ocurre uno mientras busco el fichero Venga eh, De estampas turolenses Ah, perfecto, vale Pues así vemos eh, cómo describes a tu patria Sí, vamos a ver Mira, ya lo tengo que pronto, ¿eh? Sí, muy bien Este es un poema eh, eh, cada uno de, de los poemas y de los relatos que yo tengo en este libro están ubicados en un sitio concreto de Perú Y eh, en un sitio donde yo tuve alguna vivencia, alguna Ajá. experiencia, y otros en los que narro pues, alguna historia que realmente no ha ocurrido, que es fruto de la imaginación de, del escritor. ¿no? Y este poema se llama Niña de Niebla, y dice, en la avenida Ruiz Jarabo, donde la tarde se estira como las vetas del mármol y os voy a contar lo que pasó en esta, en esta avenida que es una calle muy larga de Teruel y dice así la tarde se deshilachaba sobre tu cara tú y yo juntos en un mismo temblor de nata en nuestros labios dos silencios de niebla el tiempo o pasaba con la lentitud de las rosas con el sosiego de las margaritas acostadas la pasión retenida en las yemas de los dedos la lluvia dormida en las nubes nos miraba a la distancia de una mirada un ciprés llamaba al cielo tan alto, tan verde con su arquitectura de espada tan callado en su tronco tan sombría en sus ramas. Yo te rocé la mano y el aire se rompió en trozos de nada. La sangre se fue al aire de los recuerdos malvas. El tiempo pasaba con la lentitud de las rosas. Nada parecía pasar si no lo movían los ángeles con sus alas. Fue en aquel día en que la tarde se deshilachaba sobre tu cara. Hoy de nuevo he transitado aquel sendero de gracia. El tiempo pasaba con la rapidez de las acacias. El ciprés ya no es tan verde. Pero me ha parecido más alto, más afilada su espada. En su copa se movía un recuerdo de gasa. Y el tiempo ha vuelto a pasar de nuevo, con la lentitud de las rosas. Te lo tenía que contar, aunque ya no puedas oírme nada. El ciprés me preguntó por ti y por tu cintura de seda, o al menos eso es lo que yo entendí de su voz apagada, mientras el tiempo pasaba con la lentitud de las rosas, y el ciprés se arrodillaba para secarme las lágrimas. Qué hermoso, qué bonito. El ciprés en la literatura. Hace poco que releí el, Los cipreses creen en Dios. Y... Ah, sí. Y es un, una maravilla. Um, bueno, ¿dónde publicas normalmente? Y si, no, si estás en las redes sociales... Para que la gente que te, que te admire a Patriz de esta entrevista eh, Pondremos unos enlaces para que te puedan encontrar en algunas redes sociales, etcétera Pero, ¿dónde publicas normalmente? ¿O dónde podría algún lector interesado encontrar tus libros? Bueno, pues eh, eh, yo tengo un blog donde expreso un poco lo que es mi vida literaria eh, Doy resúmenes de los libros que he publicado y también eh, hay un link donde pueden eh, pinchar y, y van directamente pues a los sitios donde venden los libros, ¿no? Ajá. Normalmente en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en Fnac y en Amazon, que esto sí que se vende en todo el mundo Exactamente, porque si nos escuchan de otros países, pues que sepan que pueden comprarte online también No solamente ir, ir a pie sí. a comprarte en España sino también en otros países de cualquier parte del mundo. Perfecto. Pues ahora ya para terminar como colofón de la entrevista, eh, déjanos algo que sea un recuerdo agradable y un bonito sabor de boca, que nos incite además a leerte eh, posteriormente, después de esta entrevista. Bueno, pues yo os dejaría lo que siempre hay que dejar, la esperanza. ¡Qué bonito! Solo cuatro versos, porque la esperanza es corta. Se llama la luz de la esperanza. La soledad ya ha dado la vuelta a la esquina. Se acerca apagando la frente de las farolas. Todo se vuelve gris en esta noche en ruinas, excepto aquel rincón en el que sigue encendida una amapola. precioso, muy bonito <ríe> encendido una amapola <ríe> que bonito oye Felipe, qué bien qué bonito es escucharte estaríamos aquí toda la vida porque tienes además una voz preciosa para recitar eres un gran escritor y además un gran recitador que eso no se encuentra fácilmente así que ha sido un placer hacerte la entrevista yo voy a seguir ahí todos los días leyéndote en el Facebook <risa> y sigo con mi libro de <risa> El hilo de Ariadna en mi cabecera <risa> y lo leo de vez en cuando, que me gusta mucho repetir las lecturas de tus poemas porque son preciosos, la verdad. Y te agradezco muchísimo que hayas sido el primero en aceptar que te hiciera la entrevista para mi colección, espero que tenga una colección de grandes escritores Vivos en el siglo XXI Bueno, yo sí que te agradezco a ti Tu calidad y tu cercanía, ¿verdad? Y sabes que siempre puedes contar conmigo Y que mi poesía está para todos Muchas gracias, Felipe Ahora espero que la gente le guste la entrevista Y te compre muchos libros, que de eso también se trata Porque el escritor vive también de, de lo que le compren los lectores Muchas Así gracias, vez. Felipe. Chao. Un abrazo para Ciao. ti y para todos. Gracias. Chao. Nos vemos. Chao.